Los ángeles, ya sean guerreros o mensajeros, eran espíritus en el viento, alientos divinos y oh, llamas ardientes. Cuando se manifestaban en la Biblia, lo hacían como hombres jóvenes, nunca mujeres. Por eso, en sus encuentros con humanos, estos se sorprendían de su procedencia celestial. Al respecto, hay un detalle que se pasa por alto. En la Biblia, los ángeles nunca tienen alas y si las tienen, no son ángeles. Por supuesto, en tradiciones externas, especialmente con el paso de los siglos, esta concepción era variable.